Bienvenidos a todos. Yo soy Nico y esto es Chilean Bueno, hoy Sophie no aparece, pero no es que nos separamos, no me lloren. El video que van a ver es de una salida que hicimos en el 2018 a la Cascada de la Ciudad y lagunas Gemelas. Una de las primeras salidas que hicimos juntos cuando todavía no teníamos camioneta, ni planes de viajar, ni nada de eso. Así que no hay muchas tomas hablando. En ese momento me da mucha vergüenza hablar. Todavía lo padezco bastante, pero bueno, hay que aflojarse un poco. Así que los dejo con el video. Que les haya gustado como siempre recuerden que se suscriben nos ayudan muchísimo comentarios likes todas esas cosas no sabemos muy bien cómo pero se supone que ayudan en esta semana vamos a estar seguramente haciendo un nuevo video en los comentarios nos pueden dejar de que quieren que hagamos los próximos como siempre los tenemos anotados para ir haciendo así que hasta la próxima